Entonces, eh, lo que les decía que teníamos que eh, saber cómo hemos llegado hasta la gestión del conocimiento a través de las distintas revoluciones agrícola, la industrial, la informática, eh, y después a la gestión del conocimiento que es la que estamos viviendo en este minuto y, y vamos seguramente después de toda esta pandemia eh, vamos a, a pasar a otra, a otra etapa en la cual yo, yo pienso de que eh, va a ser bastante interesante porque eh, aquí hay como algunos conflictos de interés porque ustedes como ingenieros comerciales como les he reiterado en varias oportunidades, van a ser los líderes del día del mañana y van a tener que tomar grandes decisiones. Pero para tomar decisiones tienen que tomar decisiones que sean justas primero que nada y tienen que tomar decisiones en las cuales eh, tengan mucho que ver con lo que es la, la gestión del conocimiento y lo que hemos ido aprendiendo a través de la historia de la humanidad. Entonces eh, Creo que eh, este efecto post-18 eh, de octubre, más la pandemia, estamos todos como un poquito confundidos y, y hay una incertidumbre eh, generalizada, porque si ustedes se fijan... Eh, hay algunos países que están tomando algunas medidas de volver, digamos, a hacer funcionar los, los mercados y otros que están reticentes a hacer eso. Entonces, eh, ¿por qué ocurren este, estas, estas eh, diferencias de un país a otro? qué es lo que me interesa que, que le den una vuelta a ustedes y me digan... Eh, ¿Qué es lo que piensan ustedes? Por ejemplo, ¿alguien puede eh, decirme qué, qué es lo que está ocurriendo en este minuto? ¿Por qué, suponte, acá en Chile hicieron regresar a los trabajadores del sector público a, a trabajar? Y, por otra parte... Eh, el dueño del Costanera Center, por ejemplo, dijo que él no quería eh, abrir el Costanera Center hasta no estar seguro, porque, porque no se quería sentir responsable de lo que pudiese pasar. Entonces, hay algo que es extraño, ¿ok? ¿Qué piensan ustedes? Háblense, aquí no hay nadie que esté equivocado. Todo, todas las opiniones son bienvenidas, porque estamos todos aprendiendo. Si todo esto, esto es nuevo para todos. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Es que me estaban hablando unos compañeros que no pueden entrar a la clase. Y le estaba respondiendo. Ah, ya. Eh... ¿Y por qué no pueden entrar? No los dejan, no sé por qué. Es raro porque los agregué uno por uno eh, individualmente para que estuvieran todos en, en la clase. Voy a ver si eh, puedo... Es que es un problema de que ellos no tienen cuenta creada, yo creo. Entonces no pueden entrar. Bueno, entonces, pero ellos sí podrían ver después el, el video. Sí, eh, si lo sube al aula, sí. Vale. Bueno, mira. Eh, la, pregunta, la pregunta es que hay... Hay como dos versiones de las decisiones que se están tomando, no solamente en Chile, sino que en, en, en varios países, y, y que se contradicen, porque en algunos están tratando de abrir los mercados y eh, la gente no quiere contagiarse. ¿sí? Y están haciendo, por ejemplo, que eh, la gente del sector público, porque pertenece a, al Estado, y el gobierno eh, pero un poquitito parece que estamos todos conectados ¿eh? de hecho hay más 47 bueno no, profe, hay muchos tratando de entrar y no pueden. ¿Sí? Hay solo 22. Con con? ¿Sí? Conmigo incluido. ¿Quiénes son los que están? Eh, ¿saben, ¿Saben ustedes quiénes son los que están? Sí, si sí, no aparece la lista al lado de quienes están en la... Eh, metido aquí en la, en la clase. Oye, no sé qué podría ser. ¿eh? Porque algunos pueden entrar y otros no, Esteban. Tú eh, que, que, que conoce más este, este sistema, tú crees que es porque no están registrados. No, profe, porque yo estaba, yo sí si estoy registrado, tengo la aplicación y tú y tampoco podía entrar, el link me lo mandó Esteban. O sea, no me lo no me mandó el link, sino que me, inv me invitó a la, a la reunión, porque con el link yo no podía entrar. A y... es que no sé, profe, ¿qué pasa? A mí me aparece el equipo que usted me agregó y entré, porque tengo la cuenta, quizás... Porque yo me metí, al, me metí al chat y me salía unirse. Entonces me unía la, a la clase y, en el, y después me llegó tu invitación, Esteban, y tuve que dejar la otra clase en espera y eliminar esa conversación y entrar a la nueva. Entonces, no sé, como que hay varios links, no sé qué onda. Tú, Esteban, tú cuando creaste la... La, la, los meetings en la agenda, lo, ¿lo pusiste, lo repetiste? Lo perdimos. Lo perdimos, ¿eh? No, es que tengo, tengo problemas con mi cuenta, se me pega mucho, me dice que no estoy registrado. No, pero cuando dice... Hice la reunión eh, después, cuando usted, vi que usted hizo las reuniones, yo borré el link. Ah, OK, entonces entonces debería estar correcto, no sé yo, de hecho, cuando me, me comenté, bueno, mi eh, teams sale con un puntito rojo acá, OK, abajo la pantalla. Y, y debería estar con un, eh, un signo verde. el porque, un... ah. es porque está en una llamada. Profesor, porque está en una llamada. Aparece como si estuviera ocupado. Ok. Bueno, miren, eh, yo creo que después cuando subamos la, la, ¿cómo se llama? El, el video, el resto de la gente lo, lo puede ver en, en un rato libre. Pero, pero sigamos. Eh, entonces yo la pregunta que hice es por qué esa diferencia que hay entre algunos países o gobiernos en el cual suponte eh, tienen una alta tasa de gente contagiada y de, de gente que ha fallecido y, y quieren que se reabra el comercio. Por ejemplo en Quilpué abrieron el centro comercial de Quilpué y lo cerraron, ¿okay? a pesar de que hay instrucciones de gobierno de que se vuelva a abrir el comercio, pero eh, no es muy claro, ¿okay? porque se, se supone de que son los puestos esenciales los que deben volver a trabajar, pero también... Eh, la economía de Chile se se ve se ha visto muy afectada, no sé si ustedes vieron hoy día eh, en las noticias de la mañana que el, el precio del, petrol, del petróleo cayó a menos 38 y algo el barril, o sea no vale ni siquiera un dólar. A, ayer costaba un dólar un barril y hoy está a menos 38, o sea, está en, en puntos negativos, no tienen ninguna ganancia, eso va a llevar a la quiebra a muchas empresas eh, en el área de la, del petróleo, o simplemente están jugando con los precios, digamos, para poder mantenerse. Pero, pero la idea es de que, eh, ¿por qué se causan estos, estos efectos en los cuales si, estamos, si nosotros sabemos que el ser humano es lo más importante dentro de la economía, porque sin ser humano no hay empresa, ¿okay? Está toda una, una, un, una nueva gestión eh, en, en, en las en la escuelas de negocio aquí en Chile en autom automatizar los procesos, ¿ok? pero yo les comenté que hay que buscar un equilibrio entre el conocimiento, las máquinas y el capital humano. Porque, ¿qué fue lo que pasó en, en Japón? En Japón automatizaron las líneas de producción y ¿qué fue lo que ocurrió? Que la gente empezó a suicidarse porque no tenían nada que hacer y además tenían, eh, eh, tenían de todo. Entonces, la gente... Eh, yo creo que la tasa de, de gente que, que cometía suicidios era tan alta que tuvieron que retirar los robots que hacían los autos y poner otra vez a la gente a trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo buscamos ese equilibrio? ¿Por qué creen ustedes? Okay? ¿Por qué creen ustedes que... ¿Qué ocurre eso? Hola, hola. Perdón, pero no escuché bien. ¿Puede repetir? Sí. ¿Por qué creen ustedes? de que hay algunos países que quieren volver y reactivar la economía y otros países que se preocupan del capital humano, porque sin capital humano no, no, hay, no hay economía o no hay negocio. ¿Por qué creen que está pasando esa eh, dicotomía o ese problema? ¿Por qué unos países piensan de que activando la economía pueden hacerlo y otros no? Yo, yo pienso muy vagamente que puede ser también porque a algunos países como Chile les puede costar más después volver en el caso de que la economía se caiga bruscamente, el eh, volver a, a restablecerla. Otros países, capaz, tienen un poco más de sustento económico, un poco más de, de, de mercados que favorecen la economía. Entonces, no sé, yo pienso de esa manera. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Será porque hay países que dependen de manera extrema de su actividad económica para poder mantenerse, como el ejemplo de Chile, que vive de las exportaciones e importaciones en su mercado, a diferencia de países europeos que tienen una base sólida económica como para poder mantener a su gente en las casas. Aparte que si sigue seguimos cuarentena, sigue todo el mercado de capitales parado, el nivel de las acciones se va a desplomar y van a perder la rentabilidad que tienen dichas acciones. Por lo tanto... El flujo económico de Chile puede verse muy perjudicado o de países con una economía similar. Eso generaría un caos que al final llevaría a toda la quiebra y al final ellos no van a poder pagarle a, a sus trabajadores y los trabajadores no van a tener plata y por lo tanto la mayoría de la gente no va a tener plata para subsistir. Quizás por eso ellos quieren volver a abrir de a poco los mercados. Eso creo yo. Entonces. Eh, lo, lo que se está viendo es de que estamos como jugando un poco al azar a ver qué es lo que pasa eh, en, en otros términos, porque no hay, no hay eh, ningún eh, país que pueda fundamentar de que, supongo, sin el aislamiento eh, la gente no se va a contagiar. ¿ok? O sea, ya nos dijeron que nos pusiéramos una máscara. Eh, generalmente aunque, aunque estemos, suponte en, en los lugares públicos, eh, si salimos es obligatorio ¿okay? y te van a pasar una multa si no andas con la máscara, y tú ves sales a la calle y todo el mundo anda con máscara entonces estamos tratando de ver eh, que en ciertos, en ciertos sectores por ejemplo eh, hicieron el pusieron en cuarentena eh, por ejemplo eh, Vitacura Las Condes, Huachuraba que son los sectores más ricos de Chile ¿Okay? que supuestamente desde, yo no sé, no, no he visto la estadística, pero puede ser de que en, eso, en esos sectores hubo más eh, contagio de personas porque como tienen más poder adquisitivo salieron, viajaron y podían regresar con el virus ¿correcto? y podían contagiar a muchas personas entonces prefirieron mantenerlos aislados como no hubo un incremento alto eh, la, los liberaron de la cuarentena ¿Y, ¿y qué pasó? que se empezó a ver de que en San Bernardo en en la Florida creo que es, y de, de Grecia hacia el sur, que son sectores no tan ricos como, como las condes, digamos, y esos sectores, hubo eh, un, un, un alza también bastante grande. Entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué estamos haciendo eso? Es, es, es la, eso es lo que yo les trato de, de que, de que traten de analizar, o sea, por qué estamos privilegiando a unas personas y otras las estamos suponte, posponiendo para después. Es porque no tenemos la capacidad para poder eh, atender a todas las personas porque ni siquiera hemos llegado al pic de la, del, de la pandemia aquí en Chile, ¿ok? Creo que el, que el lugar que tiene más personas eh, que, que han contenido, eh, o sea, que han, han, han tenido el, el contagio, es en, en, en la Araucanía, en Temuco, ¿okay? y el más alto índice de, de personas que han fallecido. Entonces, pero si nosotros tenemos que reactivar la economía, porque ¿okay? eh, bueno, si se muere toda la gente de la, de, la, de la Araucanía, vamos a tener que partir de cero, porque no, no hay quien tales los árboles ni que pueda producir la tierra ni porque industria grande en, eh, como manufactura que usen hombres y mujeres eh, no hay en, en Temuco, o sea, básicamente es extracción y exportación de recursos naturales, que son los árboles y agricultura. En Santiago se ve, digamos, el área de los servicios. Acuérdense que tenemos dos, eh, tenemos dos capitales, países que son eh, mano de obra intensiva y otros países que son eh, capital intensivo. ¿Saben la diferencia entre esas dos cosas? ¿Esos dos términos? No. No. Ok. Miren, cuando ustedes están y estén tomando decisiones, okay, todos los países tienen una, un poder adquisitivo. Okay? Entonces, nosotros como país el poder adquisitivo es 18 veces más alto que el de la India, ¿ok? Quiere decir que nosotros con 17 millones de habitantes, ¿ok? Tenemos un poder adquisitivo 18 veces más que en la India, que son 1.300.000 de habitantes. O sea, en pocas palabras, si tú eres gerente de McDonald's y tienes que tomar la decisión de abrir un local comercial. Uno se pregunta, porque tiene que mirar esos datos para tomar la decisión, dice, ¿dónde me conviene más abrir un McDonald's? ¿En la India o en Chile? ¿Por qué? Porque tú suponte, si nosotros tenemos el poder adquisitivo de 18 más que, suponte, en la India, en Chile tienes que abrir un solo local para producir la misma cantidad de dinero que en la India, que tendrías que abrir 18 locales para ganar lo mismo. ¿ok? Eso, eso es, digamos, el poder adquisitivo. Entonces, si, tú, si yo te hago la pregunta a ti, la India es un país que es rico en mano de obra, porque es más barata, ¿correcto? Y Chile, la mano de obra es más cara. Ente, y por eso que tú hablas de que si un país es capital intensivo o mano de obra intensivo. Por ejemplo, suponte, si tú te comparas entre Chile y Brasil, ¿Brasil es capital intensivo o mano de obra intensivo? ¿Tienen la mano de obra más cara o más barata que Chile? Más barata. Más barata. Entonces son mano de obra intensiva. Correcto. Pero también tienen más capital que Chile. Sí, pero, pero suponte las reglas, las regulaciones, el, todo es, digamos, eh, no, no, no es tan serio como aquí en Chile, porque fíjense que mi propia conclusión eh, es que supongo que el coronavirus aquí en Chile no ha llegado así tan fuerte por una razón de que nosotros somos muy severos en, en las leyes que, del SAC, ¿okay? porque cuando tú entras al aeropuerto, lo primero que tienes que hacer es declarar si traes frutas o algunas cosas de otros países y te las requisan. Y, y por eso que nosotros somos libres de la eh, fiebre axtosa, somos libres de, de, de, la, de, la, de la la mosca no sé cuánto ¿ya? y no tenemos eh, contagios como tienen otros países entonces somos un país en el cual podemos exportar frutas y verduras digamos, sin eh, bichos ¿okay? y por eso que aceptan nuestros productos en, en los otros países en cambio en, en Brasil, en, en Colombia, en Ecuador, todos esos países, eh, eh, nadie fiscaliza ese tipo de cosas. Entonces yo creo que por eso que aquí en Chile ha costado de que entre un virus, como tan fuertemente ha entrado en Brasil. En Brasil, imagínate, o sea, bueno, de partida el presidente Bolsonaro dice que, que es un resfrío y que y toda la gente está muriendo en, en las favelas, ¿Saben lo que son las favelas o no? Las poblaciones urbanas. que hay. Exacto. ¿Ok? Entonces él, no le, como que no le importa mucho el ser humano. Dice, bueno, que desaparezcan las favelas. Una, algo por el estilo. Acaba de, de, de, ¿cómo se llama también? Eh, despedir al ministro de salud. Porque, porque le llevaba a la contraria, y él le decía, oye, está muriendo mucha gente. Entonces, ¿cómo tú entiendes eso? Acá en Chile, nosotros, ni siquiera hemos llegado a, eh, al punto en el cual, supongo, eh, va a ser crítico. Y después de, de ese momento crítico, donde van a haber mucha gente contagiada, se dice que van que van a fallecer como 100.000 personas en chile no, no, no tengo realmente eh, datos porque no han querido compartir la información en el ministerio de salud para poder saber si para proyectar digamos la gente que, que va a estar infectada pero se dice que suponte por fuentes de otros países de que va a fallecer 100.000 personas eh, personas, de hecho yo tengo una persona con conocida que ya le mandaron a hacer unas bolsas para poder meter a los cadáveres de las personas <ríe> entonces aquí hay una hay un, una hay una gran polémica en la cual también está está un poquito impactado mirando las noticias temprano en la mañana uno que el, el, bueno lo, las bolsas siguen cayendo todo el mundo el dólar se sigue poniendo más fuerte pero también me sorprendió mucho de que los parlamentarios que se les pidió que por favor se bajaran en un 50% de la dieta parlamentaria que son los impuestos que nosotros les pagamos a ellos para que ellos trabajen para nosotros y la rechazaron ¿OK? o sea ¿Dónde está el, el tema del, del, del criterio y de la conciencia? Acuérdense ¿Okay? que estamos hablando de gestión de conocimiento, o sea, administrar el conocimiento que nosotros tenemos para poder tomar buenas decisiones dentro de un país, dentro de una empresa y dentro de nuestra cabeza. ¿Okay? Entonces, ¿cómo, ¿cómo equilibramos eso? Yo les comenté que para llegar a ser un país desarrollado, que les mostré una, una, una slide o una proyección de, del, del PowerPoint, en el cual, suponte, para llegar a ser un país desarrollado, había que invertir en investigación, desarrollo, emprendimiento, innovación. O sea, ¿okay? Entonces, si nosotros estamos invirtiendo dinero... Eh, y, por ejemplo, eh, el embajador de China dijo que él no tenía ningún conocimiento de que Chile estuviera comp eh, comprando respiradores. Entonces también las autoridades empiezan a, a perder credibilidad porque tú no, no sabes ya a quién creer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno cuando no sabe dónde ir? ¿A quién le consulta? ¿Alguna identidad que te dé información oh. confiable? Ya. ¿Y dónde, dónde está esa información confiable? En internet. En internet, pero acuérdate que hay mucha fake information, también eh, eh, noticias falsas en internet. ¿Pero por ejemplo se puede entrar a la página del INE que también tienen que estar haciendo un seguimiento de todo lo que está pasando? No lo sé, porque acuérdate que ganan de, de sacar al, al, al director de INE por estar manipulando la, la, los números. Si, si, no, si tú no puedes encontrar esa información aquí en Chile, ¿dónde tienes que buscarla? ¿En noticias europeas? Noticias europeas en organismos eh, internacionales. Tienes que irte a la, a la OSD, que supongo tiene bastante información. Tienes que irte, supongo, a las revistas eh, donde sí tienen eh, información fidedigna, porque por ejemplo, suponte yo generalmente me voy a una página que se llama Global Finance, porque ellos los bancos no pierden, acuérdense, ¿eh? ¿Ya? los bancos son los que toman las mejores decisiones porque les gusta ganar dinero, si no, no existirían. Entonces ellos sí, sí tienen las cifras exactas de cuánto es lo que va a crecer Chile, cuánto es, lo que, cuánto es el desempleo, etcétera, que nosotros hasta el momento, <coughs> yo no sé si alguien sabe cuánto es la tasa de desempleo en Chile en este momento. No, profe. Nadie. No ¿Iban en el 10%? 10%, ¿no? ¿10 ¿Una cuestión así? ¿Como 10%? El, dos dígitos. Alrededor del 7. 7, 10. O sea, pero no es una certeza. ¿eh? No lo sabemos. Tenemos que estar como... Porque acuérdense que hay, hay, una, hay un desempleo disfrazado tremendo que es mucha gente antes del, del, de la pandemia, que sumando tú te salía, salías de la universidad y terminabas trabajando manejando un Uber. ¿Por qué? Porque simplemente los salarios que le pagaban a los ingenieros comerciales para ir a trabajarse a un banco, eran muy pocos para lo que podían ganar manejando un Uber muchos periodistas, psicólogos y otro tipo de, de profesiones terminaban trabajando de recepcionistas en, eh, en un, eh, un hotel, en, en distintos lugares o, o eh, recibiendo personas en los restaurantes, pero pero ese es el tú no estás ejerciendo tu profesión al final y al cabo, ¿Okay? Entonces no son cifras que tú puedas decir, oye, mira, hay tantos ingenieros comerciales y están todos empleados, suponte en el área que les compete a ellos, que son las empresas. ¿okay? O cualquier empresa relacionada a lo que hacemos los, los ingenieros comerciales, bueno, ustedes, los, yo soy yo estoy de economía, que es distinto, pero, pero al final... Eh, ¿Cómo calculamos esa información? ¿OK? Entonces siempre hay que estar preguntándose día a día, si tú no puedes encontrar tu información para tomar las decisiones correctas, vas a tener que ir a buscar a fuentes externas que sí te pueden dar una información, porque acuérdate que tú puedes cometer un error gigantesco y hacer un negocio muy malo si no tienes la información correcta. Okay. Nosotros nosotros eh, en la clase pasada paramos en la parte de las políticas monetarias y las fiscales. No sé si se acuerdan. Sí, profe, vimos la conservadora y la liberal, las fuentes de pensamiento. Económico. La escuelas de pensamiento económico, ¿correcto? Que la, la, las políticas, supuestamente conservadoras, se basan en las políticas monetarias que son las que maneja el Banco Central y las liberales que son las que maneja el Estado y son a través de las políticas fiscales. ¿OK? Durante la Gran Depresión, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? ¿Sí? Chile en ese periodo creció menos 18%. ¿okay? Hoy dicen las fuentes que vamos a crecer un menos 4,4%. ¿okay? Eso es una caída fuerte para la economía chilena. O sea, ya estamos partiendo mal porque, o sea, eh, si queremos si queremos recuperarnos, ustedes tienen que empezar que todas, todas las economías tienen un ciclo, que es más o menos eh, sube y baja, pero siempre va hacia el alza. ¿okay? Entonces, el Banco Central lo que trata de mantener es la inflación. ¿okay? Ahora con, con la benzina que ha caído tanto, prácticamente no vamos a tener inflación. ¿okay? Pero también, si no hay inflación, quiere decir que no va a haber crecimiento, ¿correcto? Del PIB, que es la suma de todos los productos que se hacen acá en Chile, o servicios, productos y servicios, bienes y servicios. Entonces, eh, algo está pasando, de que nosotros vamos a caer en nuestro crecimiento en un menos cuatro, yo creo que eso es mucho más grande, porque si en el año 29, que nosotros éramos una economía súper chiquitita, caímos en un menos 18. ¿okay? Imagínense ahora que tenemos una economía mucho más grande, vamos a caer en un menos 4, como a 4%. Y para que se recuperen la, las economías, después de un periodo de... Eh, recesión generalmente toma de 2 a cuatro años que vuelvas a, a tomar el ritmo de, de crecimiento ¿Okay? entonces todos los medios de prensa están diciendo de que en el próximo año vamos a crecer casi un 3,7% casi un 4, o sea, estamos menos 4 vamos a subir a un 4 ¿Okay? o sea, nos quedaría exactamente ocho eh, trimestres para que nosotros pudiésemos crecer eso. Yo no, no creo que eso sea posible. O sea, con la experiencia que uno tiene en el Banco Mundial de haber visto todos los países que han pasado por recesiones y por, eh, por este tipo de cosas, eh, nunca te recuperas tan rápido, cuesta tiempo para recuperarse. O sea, nosotros hemos tenido las caídas, acuérdense que yo les mostré un gráfico que se veía perfectamente cuando, cuando eh, cayeron las torres gemelas, se veía en el gráfico, digamos, cómo cayó en picada la economía global, ¿sí? que afectó en un país. Y nosotros también caímos, yo les mostré también un gráfico. Entonces, eso es súper importante entender de que yo creo que en este minuto recuperarnos en un año no va a ser tan fácil. Entonces, hay mucha gente que está tratando de salir adelante. Ustedes no tienen por qué preocuparse porque están estudiando, están, están en este minuto trabajando en su cabeza. ¿Okay? Están invirtiendo... En adquirir conocimiento para tomar buenas decisiones en el futuro, porque se van a tener que reinventar cuando salgan de la, de la universidad. En buscar trabajo en una empresa va a ser extremadamente difícil. Entonces, ¿cuál es el camino más corto para poder lograr salir adelante? ¿Cuál creen ustedes que es el trabajo más? O sea, ¿cuál es la forma más fácil de salir adelante? Buscar trabajo con el cartón debajo del brazo o tratar de buscar un emprendimiento o una, algo en el cual tú puedas trabajar para ti mismo y generar tus propios recursos. ¿Qué creen ustedes? La segunda opción. La segunda, ¿no es cierto? O sea vamos a tener que empezar a buscar, por ejemplo, en hacer algo, algo que tú sepas hacer bien y empezar a vender eso. ¿Ok? Con todos los conocimientos que tú ya tienes. Porque si hay algo bueno que te enseña la, la ingeniería comercial es que no vas a perder plata porque estás, suponte, con, tienes los conocimientos para poder hacer bien y ganar dinero con lo que tú vas a hacer ¿okay? lo, que no, lo que nos hace falta es de que nosotros no tenemos fuente de capitales de riesgo para que nos presten dinero para poder hacer un, un emprendimiento hay muchas hay, hay capital semilla Corfo hay un montón de, de de herramientas que te da el Estado pero es muy poco para poder digamos eh, salir adelante porque si te pasan, no sé, eh, 10 millones de pesos para poder empezar tu, tu negocio, uno necesita más liquidez, porque suponte con 10 millones tu negocio eh, no, no va a tener la capacidad de mantenerse en el tiempo, para poder, porque acuérdense que cualquier negocio que tú que pongas, el primer año le va muy re mal. ¿Okay? acuérdense que el 90% de los emprendimientos en Chile quiebran ¿okay? porque no tienen capital de trabajo para mantenerse ese año que es el más difícil de todos ¿okay? entonces ¿cómo haces tú para poder sostenerte sin la ayuda sino que tú mismo con, con el conocimiento que tú estás adquiriendo porque por eso es es esto que estamos haciendo, estamos tratando de poner en, en orden todos los conocimientos que ustedes tienen para poder hacer esto posible, o sea, salir, recuerden que para, para la gente de, de, de, del mundo económico, la recesión es lo mejor que puede pasar, ¿okay? ¿por qué? Porque, porque las personas que hacen las cosas a medias, mediocramente las hacen mal, porque generalmente, generalmente quiebran. Pero los que las hacen bien, generalmente tienen éxito. Y los que sobreviven, es como la ley de la sobrevivencia. Si hacen las cosas bien, vas a salir adelante y vas a barrer. Con todos los rifleros, toda la gente que hace las cosas a media, ustedes van a salir adelante porque están utilizando todos los conocimientos que tienen para hacer las cosas correctas, siempre y cuando tomen las decisiones que están aprendiendo. Porque si, si se van por el lado de tratar, digamos, esa como la avaricia, que es lo que lleva al ser humano a tratar de ganar más dinero en el más corto tiempo, generalmente van a hacer las cosas malas porque quieren ganar más dinero, compran costa, cosas a, a, a un precio muy barato se rompe, tienen que estar, lo barato siempre sale el doble, porque se te rompe, ¿ok? Entonces es mejor invertir más dinero para poder hacer las cosas bien, en vez de comprar un tornillo que te cuesta, no sé, pues cinco pesos, la gente lo compra a un peso para borrarse cuatro pesos, ¿ok? Y al poco tiempo ¿Qué es lo que te ocurre? Se rompe el tornillo. O tú vas a comprar un departamento, abres la llave del, de la ducha y te quedas con la llave en la mano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque suponte la inmobiliaria, para reducir los costos, compra cosas baratas y malas. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Sí. Está claro. Ok. Entonces, uno tiene que, eh, para salir de esto, okay, nosotros tenemos que tener súper claro de que los conocimientos que hemos ido adquiriendo, supongo que a través de esto, en quinto año me dijeron ustedes que estaban, ¿cierto? Sí. Sí, profe. ¿Y la carrera cuánto tiempo dura? Cinco años. Cinco. O sea, ahora les viene la, la práctica. Sí. sí. No? Ya. Entonces, eh, ahora es cuando tienen que usted poner en orden todos los conocimientos para justamente. A aplicarla generalmente donde van a hacer sus prácticas donde van a aplicar sus conocimientos pero yo pienso que después de este periodo esta, esta crisis que estamos viviendo a nivel global es difícil poder eh, conseguir trabajo en una empresa porque eh, están despediendo a muchas personas. Eh, nosotros teníamos, por ejemplo, un factory, una empresa de, de muy buen nivel y desvincularon el 50% de la gente de, de la empresa. ¿Okay? Y, y, por ejemplo, cuando de, de, desvinculan el 50% de la gente que trabaja en la empresa, eh, una persona que tú despides, tienes que ver de inmediatamente que son cuatro personas que vivían del sustento de esa persona, ¿correcto? O más. Entonces, afecta, afecta a la sociedad. Despedir a las personas afecta a la sociedad. Y yo les comenté en la clase anterior que en los países desarrollados, si tú despides a la persona, tiene que tener una, una causal muy grande para poder despedirlo, y no como a, aquí en los contratos dicen por razones o causas, no sé, algo de honestidad de la empresa, ¿okay? y son aceptados. Entonces lo que importa es de que ustedes traten de luchar en contra de eso y, y mantener a cualquier costo, el trabajo de las personas, porque cuando tú despides a las personas, acuérdense que la calidad del producto se pierde, pero más importante que eso, es el daño social que tú estás haciendo a la comunidad, al país, porque toda esa gente que queda sin trabajo tiene que alimentar a su familia, ¿ok? tiene que seguir pagando las cuentas, entonces eh, eh, los índices de delincuencia aumentan, los el alcoholismo, el maltrato intrafamiliar, el, el maltrato hacia las mujeres, todo aumenta porque eh, la gente entra con la drogadicción, el alcoholismo, son muchos factores que afectan a la sociedad y eso le hace daño a los países. Entonces la gente empieza a perder más credibilidad todavía de lo que nosotros eh, hemos perdido hasta el momento nosotros ya casi no creemos en con, bueno yo acá en chile cuando vengo pierdo hasta la credibilidad en, en mi sombra no, no creo que tengo sombras ya pero no le creo absolutamente a nadie porque todo el mundo si tú le preguntas a una persona te dice una cosa vas le preguntas a otra te dice otra cosa vas y le preguntas a otra persona y tercera si hay dos personas que te dicen algo similar, entonces yo ahí digo, ah, por aquí anda la cosa y voy a seguir este camino. Pero si todos te dicen distintas cosas, al final es difícil tratar de seguir el, el, el camino correcto. ¿Ok? Entonces, uno tiene que tener Súper su, claro. ¿Ok? Eso es mío. ¿Ok? ¿sí? Bien, entonces voy a, voy a seguir con las diapositivas ¿okay? para que ustedes puedan eh, ir siguiendo eh, los pasos de cómo poner en orden todos los conocimientos que ustedes tienen para que el día de mañana, ¿no es cierto?, cuando llegue a la parte eh, yo creo que las tres últimas clases las vamos a dedicar para la gestión del conocimiento puro. Pero, suponte, eh, ahora estamos poniendo en orden las cosas, ¿ya? Voy a, voy a subir la, eh, la presentación con la cual estábamos trabajando la última vez. Y me parece que puede ser esa. Parece que sí. Bueno, esto se acuerdan que lo vimos, ¿no? Sí, eso sí lo vimos en la clase de Ok. Esta también. Las escuelas de pensamiento. Y aquí hay unos términos que son clave: que dicen la economía global es que todos compiten con todos y necesitamos herramientas más efectivas para competir con una verdadera ventaja. ¿Quiénes son los que están más preocupados de todo esto? Son los, los accionistas, los shareholders, que se dice en inglés, ¿ya? que demandan un mejor retorno en sus inversiones de capital. Entonces, nosotros hicimos, eh, hemos ido hablando... En la clase del de análisis estratégico, que fue lo primero que les mostré hacia dónde queremos llegar, el costo, el valor y el precio, que lo vamos a ver ahora. Los costos ocultos también conversamos sobre ellos, que son suponte, cuando eh, tú no agregas en tu, en tu planilla Costos que, que tienen que ver relacionados con, su, con mermas de agua que hay dentro de la empresa y las cuentas son estratosféricas. O cuando la gente se cuelga a, a, tu, a tu electricidad de tu empresa y, y eh, hay mucha gente que, que no puede pagar la luz y se tienen que, que colgar, o sea, no, no tienen otra opción. Eh, los trade-offs es lo que tú vas a sacrificar para poder suponte, eh, ganar un beneficio. ¿ya? Después vienen las funciones de costo, el capital humano, el conocimiento y la maquinaria, el, el volumen versus la variedad, la curva de la experiencia aprendida, los mercados, la demanda, el riesgo, competir y cooperar, y el retorno sobre el cliente. ¿okay? Entonces, aquí, ¿Alcanzamos a ver este, este esta, eh, cómo se le llama esto en castellano, eh, esa, ¿Sí esa? No la alcanzamos, no, no sé ver, no alcanzamos. la vimos, pero... Ya, bueno, cuando yo les mostré el, el, donde queremos llegar, el gráfico ese que, sale la estrella y el país desarrollado quiere ser desarrollado, la empresa quiere ser la número uno y la persona quiere tener éxito o ser feliz, uno se pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Okay? Entonces, la, la pregunta que uno tiene que generar es, tú tienes que hacer un análisis estratégico y tiene que ver con lo que está enfrente de usted, ¿eh? porque la pregunta que si tú eres... Eh, Ponte que arriba, entre análisis y estratégico y misión, hay una persona, hombre o mujer, ¿Okay? que podría ser el, el presidente de un país. Vamos a hacerlo con un presidente de un país. ¿Okay? Si tú tienes, si tú preguntas, Chile, en la parte geopolítica, que son los factores externos que tú tienes que tomar decisiones e ir identificando cuáles son los problemas que tiene tu país en la, en la parte geográfica no geopolítica geo, geográfica yo les pregunto a usted, Chile, ¿está cerca o lejos del mundo? ¿Cerca? Okay. ¿Quién más tiene alguna opinión? Geográficamente, profe, eh, debería de ser lejos por el hecho de que el mercado se concentra más en Europa y en Estados Unidos, un poquito más arriba. Okay. ¿Quién más? Debería ser cerca de China, por ejemplo, que es uno de los principales países con los que uno tiene negocio. En ese aspecto yeah. yo diría que cerca. Y de Estados Unidos tampoco creo que esté tan lejos porque al final tenemos recepción por, por los puertos que son relativamente cerca porque es el mismo océano. Bueno, yo creo lo mismo. exacto, exacto. Están, están todos en lo correcto, ¿ok? Yo, yo pienso que, eh, miren, hace, cuando llegó Cristóbal Colón, a Chile, llegaron los primeros españoles y tú tenías que mandar una carta a España para, para preguntarle y, o, o decirle a, a tu novio o a tu novia que te querías casar, tenías que mandar una carta... Y se demoraba un año en llegar a España y otro año en regresar. Y la persona decía, oye, pucha, lo siento, te esperé bastante, pero ya me casé. ¿Ve? Hoy, si tú piensas con la tecnología, tú puedes, suponte, por ejemplo, por WhatsApp, comunicarte con la gente en una videoconferencia, mirando a la persona, y, y te comuniques de inmediato, ¿correcto? Hace 30 años atrás, por ejemplo, en el aeropuerto, llegaba un avión a la semana. Hoy, suponte, bueno, no ahora en este minuto que estamos con esta pandemia, por supuesto, ya cada cinco minutos aterrizaba y despegaba un, eh, un avión, ¿ok? Entonces es súper interesante ver esa relación. Entonces uno siempre tiene que decir, depende, ¿ok? Porque antes estábamos realmente lejos, estábamos al final del mundo. O sea, para venir a Chile había que hacer un viaje especial. Hoy todo el mundo atraviesa por Chile porque todo, tienen que ir a Australia, tienen que ir a Asia, y hacen combinación acá, combinación tanto para ir a Europa o para ir a cualquier parte. ¿Qué? En la parte, entonces estamos bien, estamos, tenemos un, un número positivo, porque estamos bien, estamos insertos en, en, en, el, en, la, en el mundo de la globalización. Ya más que tenemos todos los tratados de libre comercio que ha habido por ahí más que ningún otro país, entonces ge geográficamente estamos sumamente bien porque tenemos los puertos, tenemos todo el tránsito de, del comercio que está viniendo de, de, de los países asiáticos, ¿ok? porque acuérdense que los canales, el canal de Panamá ya no, no da más abasto, ¿ok? y se están construyendo los corredores bioceánicos, pero también hay que preguntarse en lo político, ¿cómo estamos en la parte política en Chile? Bien o mal. ¿Tenemos una crisis, una crisis política? Tenemos una crisis política, pero una crisis política que, que es menos crisis que la que hay en Venezuela, por ejemplo. ¿Correcto? Mm, sí, hasta el momento. Claro. Hasta el momento, ¿no es cierto? Pero igual tenemos una crisis política dentro de nuestro país porque vemos que los políticos están todos peleándose y nadie se pone de acuerdo en ninguna cosa o sea, si ni siquiera quieren bajarse el salario o sea, ya, a mí eso es de muy mal gusto deberían estar, o sea es nuestra propia plata que le estamos pagando y no, no, quieren, no quieren soltar eh, nada ¿eh? eso no es, no, es, no es bien visto ¿okay? o sea en la parte política en nuestro país tenemos un punto negativo grande entonces si tú eres el presidente o la presidenta de un país sabes que geográficamente estamos bien en la parte política estamos mal entonces tú tienes que poner un poquito de énfasis en la parte política y decirle a la gente hoy se tienen que organizar porque no vamos a llegar a ninguna parte si entre todos no remamos para el mismo lado para sacar al país de la crisis que, sí que está ¿O no? Entonces, hay que preocuparse de eso, pero tienes que identificar dónde están tus puntos de aire. En la parte económica, acuérdense que en la parte económica en los países se ve la macro y lo micro. La macro es cómo a nosotros nos ven desde afuera por distintas empresas que miden el riesgo país, como Standard Poor's. Moody's, o etcétera, y nos, tienen, y nos, y nos asignan un, una, unas letras. A, A, A más es porque estaríamos, suponte con una economía extremadamente estable. ¿okay? Pero después de la, de la crisis social nos bajaron. ¿okay? Ya no somos una, una economía, era triple A menos la que teníamos nosotros nos bajaron a 2A positivo. ¿Okay? O sea, todavía sigue siendo estable. Pero en lo microeconómico, que tiene que ver con los salarios de las personas, ¿cómo estamos? ¿Bien o mal? Mal. Muy mal, no mal. Estamos muy, muy, pero muy mal, porque la brecha que hay entre los que ganan mucho dinero, y el 80% del resto del país que gana entre eh, el salario mínimo y 400 hasta 800 mil pesos, es muy grande para las otras personas que ganan 7 millones mensuales, y eso hace una diferencia muy grande. Entonces, tenemos que mejorar el salario en Chile porque nadie puede vivir con 350 o 51 mil pesos al mes. ¿Correcto? Porque el costo de vida es muy alto acá en Chile. Por eso es que somos un país capital intensivo. ¿okay? Entonces, si sabemos que tenemos problemas de salarios, entonces tenemos que poner mucho énfasis en tratar de hacer más equitativos los salarios de unas personas con otras. ¿Ok? Y en los temas ambientales, ¿cómo está Chile? Antes del estallido social se hablaba mucho de la contaminación que existía en el país y que había que cambiarlo. Pero después de todo el estallido social se dejó de hablar de eso, pero es un tema importante que hay que arreglar cuando ya todo se calme. Bueno, o sea, el tema ambiental yo creo que es el tema más grave que tenemos. ¿eh? Porque realmente aquí no hay una cultura ambiental. O sea, ni siquiera hay una planta de reciclaje. O sea, tú vas al metro y hay tres cajitas que tú botas los, los, los cartones, botas el vidrio y, no, y otras cosas. ¿Ok? Pero cuando tú, cuando tú sacas del metro esas cajas, todas se van al vertedero igual. ¿Ok? O sea, es, es, un, es un engaño. Nadie está separando eso para que se vayan a una planta recicladora donde, suponte por ejemplo, yo, yo conozco solamente una empresa que recicla computadores eh, y un montón de aparatos electrónicos que los venden al extranjero y también conozco una, una empresa que recicla el plástico. ¿okay? Pero de ahí no conozco ninguna otra empresa que recicle, que recicle el cartón y lo separe y, y hagan todo un reciclaje. ¿okay? Entonces estamos con un al debe muy grande en el tema ambiental y es por eso que Chile Suponte la pequeña y la mediana empresa no puede exportar a los países desarrollados porque no cumple con las con la ISO, ¿conocen lo que son las ISO, no? Son estándares de calidad. Exacto, ¿Ok? que se exigen en los otros países para que puedan entrar nuestros productos. Pero, pero como en el tema ambiental y como la ISO cuesta mucho certificarse, las empresas pequeñas no tienen el capital para poder certificarse y no podemos exportar las pequeñas y las medianas empresas a los países desarrollados. ¿Okay? Entonces, si tú identificas eso la persona que está a cargo de una empresa ¿okay? de un país o tú mismo ¿okay? tú mismo en tu casa ¿yeah? cuando tú hablas de eh, geopolítico tú tienes que ver si tú estás viviendo en un lugar que te conviene, porque si, supone, si tú estás viviendo en un lugar que te va a tomar cuatro horas para poder llegar a trabajar ya estás mal ok si, en, si la Ajá. familia vive toda peleándose todos los días, esa es la parte política. Entonces, hay que arreglar las relaciones familiares. Si en la parte económica, suponte, hay una sola persona trabajando, porque ¿okay? Para mantener a siete personas dentro de la familia, está mal Tiene que arreglarlo. ¿okay? Si todos, suponte, trabajan en el tema... Eh, todos tienen, y más si encima tienen, suponte, un salario mínimo, estás muy mal, ¿ok? Dentro de la casa. Y si en la casa nadie practica temas ambientales, obviamente que est estás mal, ¿ok? Tienes que arreglarlo como, como persona, hombre o mujer que esté a cargo de la casa. Entonces, aquí tú, uno tiene que establecer qué tipo de estrategia es la que tú vas. A establecer, y cómo la vas a implementar. Pero para hacer eso último, tienes que hacer un FODA. El FODA lo conocen, ¿no es cierto? ¿El análisis FODA lo conocen? Sí, profesor. Sí, sí, sí Ya. Yeah. Ok. Entonces, el análisis FODA tiene que ver con las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. ¿Qué? Si tú, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las fortalezas de Chile? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Los recursos naturales? Nada más. La cantidad de tratados comerciales, de libre comercio que tiene el país. Y... Esos son... Esas son oportunidades. Son oportunidades. Sí. Pero si nosotros, la fortaleza, lo único que nosotros tenemos es cobre y las fruta, un poco de fruta que se exportan. ¿Okay? ¿Y el salmón? Y el litio. Bueno, el salmón y el litio, pero eso es el uno, es un dólar que se exporta. ¿Ok? La no diversidad más. del ambiente, la diversidad que se tiene, la en el norte hace calor en el sur hace frío sí, pero yo te pregunto o sea, ¿cuál es el ingreso de, de, de, de Chile? ¿cuál es el ingreso más importante? el cobre El cobre. nada más que el cobre o sea, nosotros dependemos del cobre si el cobre cae, la economía se va a la chuña, ¿o no? ¿Cuáles son, sí, ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, porque pucha que podríamos hacer muchas cosas. De hecho, lo están utilizando otros países para exportar sus productos y no usan a nosotros, como Walmart. Walmart es un puente compró líder para exportar sus productos que ellos no pueden ingresar en los países que los tienen prohibidos. ¿Ok? Entonces, las oportunidades las están utilizando otras personas y no nosotros. ¿Ok? Nosotros no, hemos hecho, no le hemos sacado provecho a los tratados de libre comercio. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Ser tan dependientes ¿No del cobre? Es que lo vemos todos los días, mira. Nuestra, la salud, okay Lo estamos viendo hoy en, en vivo y en directo. ¿Ya? No tenemos cómo defendernos. ¿Ya? No hay investigación en vacunas, nada. La salud, la gente hace cola, horas. Se tiene que levantar a las 5 de la mañana para poder ir a los hospitales. ¿Ya? Un, un, eh, un ministro que dijo que... Eh, que, que, que que iban a ser vía social. ¿eh? Que fueran a ser vía social, suponte a esa hora. ¿ok? En, el, en, el, en la espera, digamos, de, de, de entrar al, al hospital. Bueno, le costó la, le costó la pega al ¿sí? ministro. Después, tenemos la educación, que es un tema que está dentro de, la, de, de los de las solicitudes que está haciendo eh, la gente la educación, una mejor educación tenemos el tema de las AFP porque tú tienes una pensión que es eh, triste para todo lo que tú trabajaste en tu vida recibir una pensión miserable y que todo el mundo dice que eso ganan los dueños pero no gana todo el mundo, ¿ok? Y la justicia. Yo creo que esos son los cuatro, las cuatro debilidades más grandes que tenemos nosotros como país. ¿Ok? ¿Qué, qué, ¿Qué otras más pueden encontrar ustedes? Miren, podríamos estar un, podríamos estar un día completo hablando de las, de, de las debilidades, porque no tenemos buenos centros de capacitación, no invertimos dinero en investigación ni desarrollo, eh, no hay buenas becas para poder ir a estudiar al extranjero. Miren, la lista es súper larga, pero tú tienes que ir enumerándolas para poder saber en cuáles tienes que ir trabajando. ¿ok? Y cuáles son las amenazas que nosotros tenemos porque ese es el factor más peligroso de del, del análisis FOA. ¿El tema de, de la guerra comercial puede ser un, una amenaza que nos pueda afectar a nosotros? La competencia, la competencia. ¿okay? Justamente ese es el tema más eh, grande que tenemos. Porque si nosotros no hacemos las cosas bien, van a venir otros y las van a hacer por nosotros. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que siempre proteger son nuestras debilidades y nuestras amenazas. ¿Ok? Ahí es cuando, en una guerra, por ejemplo, el adversario va a buscar cuáles son tus debilidades y tus amenazas y por ahí te van a atacar. ¿Ok? Y sacarle provecho a las fortalezas y a las oportunidades. Okay. Entonces uno siempre tiene que estar muy pendiente en este análisis porque si tú tienes clara esta película, okay, tú vas, vas a poder llegar y cumplir tu misión, que tu misión es del, de la... Del, de la eh, Alguien me dijo cómo se decía... Pantalla o screen, slide. La diapositiva. No se me puede quedar esa palabra, diapositiva. Diapositiva, sí. si me imagina, un rollo de película. Entonces, para poder llegar a la misión, tú tienes que tener claro estos factores, porque de ahí tú vas a saber qué estrategia vas a implementar y cómo la vas a implementar. Si va a ser una innovación, o si va a ser a través de la implementación de algo que a, que a ti se te ocurra. ¿Ok? ¿Les queda claro este análisis estratégico? Sí, profe. Estamos claros. Hay que hacer este análisis. Cualquier persona que se ponga a hablar de otros temas en una reunión, usted le dicen, oye, no enfoquémonos en lo geopolítico, económico, ambiental, la misión, la estrategia, la innovación, la fortaleza, oportunidades, debilidad y amenazas. Ese es su tema de conversación en la reunión. Si alguien se pone a hablar de otros temas, dicen, oye, ¿sabes qué? Ubícate y concentrémonos en esto, porque esto es lo que tenemos que solucionar. ¿Ok? Y van a tomar decisiones mucho más rápidas y van a, van, a estar, van a perder mucho menos tiempo están hablando temas que no conciernen su monta del análisis estratégico y a la visión de dónde quieren llegar rápidamente. ¿ok? Yo les dije el otro día que la vida es muy corta. Uno tiene que tomar, ir haciendo las cosas más rápido porque uno tiene que disfrutar la vida. ¿ok? Este cuadro también lo vimos, ¿sí o no? Yo no me acuerdo en la historia, no sé. Ok, miren. Creo que no. ¿No? No, creo que no. Bueno, esas eran las proyecciones hasta este año. Ok, 2020. En el, en el año eh, donde se cruza actual con forecast, hay una caída. Ok, que es en el año más o menos 2008. La, ¿La alcanzan a ver o no? Sí. Hay una caída y después sigue subiendo. Eso no, eso más o menos como en el año 2002. Eso las torres gemelas. ¿okay? Ahí caen las torres gemelas y la economía cae. Y después sube, se recupera, y después tiene otra caída y sigue subiendo. Entonces... Esa segunda caída es la crisis subprime, que también cayó la economía global, pero otra vez se volvió a recuperar. O sea, si ustedes se dan cuenta, la economía siempre está en forma ascendiente. O sea, nosotros no tendríamos por qué preocuparnos de que en el, en el largo plazo eh, la economía se va a recuperar ¿ok? y todo va a volver a la normalidad y vamos a empezar a trabajar pero de una forma distinta, yo creo que la forma distinta va a ser en que nos vamos a poner, suponte, un poquito eh, más cuidadosos en las cosas que hacemos, tanto en la salud, en la educación, en la justicia y en el capital humano, que es lo más importante, y los temas ambientales vamos a ir tomando en consideración, porque por esas razones... Nosotros caímos en este, en, en esto en esto que ocurrió. ¿ok? Ahora estamos en el año 2020 y se viene, no una depresión, sino que una gran depresión. O sea, va a caer mucho más ese, ese crecimiento ascendente que ustedes ven en el cuadro, sino que va a caer de una forma más abrupta. ¿ok? Okay. Aquí tenemos las cifras De la evolución de Chile Si ustedes se fijan en el año 1982, ¿lo, ¿lo ven? Sí ¿Cuánto crecimos? Menos catorce, correcto. La, la inflación, sí, la inflación, cuánto fue? Veinte, siete, y el desempleo, un casi un 20%. por ciento. O sea, en el 82, la crisis del año 82 fue más grave de lo que estamos viviendo hoy. ¿Correcto? Porque imagínense, con una inflación de un 20%, hoy día tenemos una inflación de un 3. ¿Okay? Vamos a crecer un menos 4. Y tenemos un desempleo de un 7 o un 10, comparado con el 20% de esa época. O sea, estamos... Súper bien comparado a lo que estuvimos en el año 82, ¿no? Sí. ¿Se fijan, no es cierto? Entonces no, no, no podemos ser tan eh, negativistas en, en comparar la situación de 1982 a la de hoy porque Chile en, en 1982 estuvo al borde de, de, ¿cómo se llama?, del colapso, no podíamos ni siquiera pagar la deuda externa, íbamos a a cesar en los pagos de las deudas que nosotros teníamos en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, etc. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener súper claro, de que el, el escenario que estamos viendo hoy día es mucho más optimista de lo que pasó en 1982, porque en 82, sí, Chile quebró, pero, o sea, las empresas quebran, pero miles, miles de empresas. Lo único que se trató de hacer en ese momento fue salvar a los bancos. ¿Okay? Entonces, uno tiene que, Saber estas cosas, porque si no las sabes, tú crees que estamos pasando por el peor de los escenarios, ¿no? En este minuto. Y no es tan así. Tenemos, tenemos un, un tema que nos afectó, que es la pandemia ¿ok? y la crisis social que se viene generando desde el año 1978 porque ahí fue que se empezaron a implementar todas estas medidas que al final reventaron, no por el, el niño que saltó el metro, porque lo subieron 10 pesos, no, fue, fueron todos estos años de que a la gente no le alcanzaba el dinero para pagar el metro, las cuentas de luz, la universidad. Eh, la comida, el agua, los, los tax de, la, de, de las autopistas. Entonces la gente dijo, ya no, no, es, además que la gente estaba más educada y con, los, con, lo, con las redes sociales, todo se sabe de inmediato. O sea, si uno ve que casi todo el mundo era corrupto en Chile, Escucha, la gente dice, no, nos gusta la corrupción, entonces ya, paren esta cosa. Y ocurrió todo lo que pasó con esta crisis social que vivimos el 18 de octubre, que la gente despertó, dijeron basta de abusos y después se nos vino el coronavirus. ¿Ok? ¿Les queda claro, no? Sí, profe. Ok. Bueno, son eh, 20 para la 1. Vamos a dejar hasta aquí la clase, ¿Les parece? Uh -huh. Ok. Eh, para grabar la clase, Estefan, después tú me ayudas. Esteban. Ya, profe. Ahí hablamos. Ok. Listo. Entonces, acuérdense en este tema y eh, continuamos el jueves. Ok. Ok. Acuérdense de, de ponerse de acuerdo en el tema de las notas. ¿eh? A ver, va. Ok, ya. Yeah. Que estén muy bien y, y cuídense. El profe. El... Nos vemos, profe. Cualquier pregunta me mandan un mensaje. Chao. Gracias, profe. No, gracias, profe. Que estén bien. ¿Y alguien puede detener la grabación